Residentes en el sector espínola de esta ciudad de San Francisco de Macorís denunciaron este lunes que desampresivos lanzan basura y han convertido el espacio en un vertedero. En este sector, primeramente quiero decir que salud no significa ir al médico. Salud significa que, que la comunidad se identifique con esta situación que nosotros tenemos aquí. Esta es la esquina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 Llámese Cindy que se necesita por aquí que la persona que encuentre tirando esta basura aquí en la mañana, que sean apresados y se le aplique todo el peso de la ley para que sepan que la comunidad necesita, necesita su, su suelo limpio y que no haya tanta contaminación entre los niños. Para NTN, su noticiero regional, Jesús Daniel Villalona.